Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y hoy es especial, hoy que si sí es especial, es muy especial porque si tenemos un unboxing de sobres de Battle Planet, sin más pues nada, comencemos el video recuerden ir a mis redes sociales, recuerden ir a Facebook, Instagram, Twitter y a mi correo lo dejaré todo aquí abajo en la descripción y ya saben que vayan a mi Instagram y si son de Colombia ustedes nomás me, me dicen, oye, queremos sobres y mira papá y aquí tengo guardados muchísimos para que tú digas Voy a empezar mi equipo, vale el planet. Ahora sí que sí. En mi caso voy a estar abriendo solamente estos tres. Solo para que se hagan una idea de lo que puede venir. Eh, voy a abrir este que es de Dragonoid. Voy a abrir este que es de Nilius. Y voy a abrir este que es de Hyderus. ¿no? Voy a empezar rompiendo eh, la caja. Que de hecho, de hecho, supongo que por costos... El Bakugan, pues hombre, Speedmaster dejó de hacerlo así. O sea, esto, estas cajas en Bakugan Pro... Que es el nuevo... La nueva temática... O sea, la nueva temporada de Battle Planet. Speedmaster dijo... ¿Sabes qué? No vamos a hacer más cartón. Porque sale muy caro. Y además la gente lo que le importa son las cartas. A ver, es que esto no lo vas a guardar para nada. Y aquí están. Tres sobrecitos, ¿no? Entonces voy a empezar abriendo el de Nilius. Vamos a ir aquí. Todos me dicen... Oye, abres más los sobres. Está esta tirita. Pues mira, la verdad... Poco y nada me importa, ¿sabes? O sea... Yo abro los sobres así. Sin lastimar cartas. Pero sí rompiendo todo. Aquí está. Entonces ya saben el ritual. 1, 2, 3. Y giramos. Y empezamos con Might of Night. Look Aura. Meltdown. Destroy an Energy Card. Bueno, no está mal. Halt Unknown, otra vez. Helios Ascendency. Ice eh, Sickle. Razor Wings. Fury Rage. Bien. Seas Serenity. Bien. Y... right of Darkus. Choose a player to discard a card for each Darkus on your team. Bien. Pues no está mal. No... No... No, no me preocupo si me dan cursos Sabes que me, me pondría feliz. Vamos a abrir ahora el segundo sobre. Hay algo que a mí me encanta en la vida. Y es abrir sobres de cartas. Ok. O sea... Bueno... No sabes qué, voy a usar ya el, el, el, el cosito este. Y ya, ya. Chao, chao, chao, chao, chao. Bien, empezamos. pandox Sponge. Shine. Eh, Stoic Shot. Esta es buena. Melt Meteoric Lance. Super Shot. Esta, esta es buena, esta es buena. Dream Illusion. Bueno, esta es una super carta. Te suma 1,100. Súper bien. Dragos Fury. Muy buena. Wind Cutter. Titan Trucks. Eh, puedes tener ya, bueno. Titan Trucks. Y e Furious... Blast. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otras descartas. Pero sin duda alguna, la que más me llama la atención, la verdad. Aunque igual siempre la jugaría uno, pero es esta: Dream Illusion. Y por último, tenemos el sobre de Hydros, ¿no? Entonces vamos a abrirlo. Este se ve prometedor. Este se ve prometedor. Vamos a abrir aquí así. A ver, a ver, a ver. Dámelo todo, dámelo todo. Vamos, bebé, suéltalo, suéltalo. Terrify, menos 6 de daño, bien. Though Decay, yo a player 2 cards, cards. Block Aquos, bueno, mira, bloqueas Aquos totalmente. Eh, Un Unri Rebel Jump, más 900, no está mal. Block Ground, Prismatic Bolt, Olivia Styles, lol, mira, Olivia Styles. Hyper Serpentis Ultra, muy bien. Inferno Wings, bueno, bueno, bueno Ya estamos hablando en serio Inferno Wings es una super carta ¿Por qué? Porque mira, te suma 300 Y además te permite remover todos los Bakukor del enemigo y negar sus efectos Todos, o sea, no solamente el que tiene sino Todos, y además cuesta 3, por Dios Cuesta solo uno más que Hot Potato, está buenísima Y Reflection Race Inferno Wings, me, me quedo con Inferno Wings Mírame, mírame Bueno, bueno, bueno, bueno Hemos encontrado cositas interesantes aquí Pero sin duda alguna las dos cartas que más me llaman la atención es Dream Illusion e Inferno Wings No tuvimos ningún héroe, bueno, solo tuvimos a Olivia y bueno chicos, este ha sido el unboxing de nuestros sobres de cartas Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya saben que si quieren comprar cartas es nomás que me escriban por Instagram Me dicen, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto eh, Mira, soy de Colombia, quiero comprarte tantas cartas tantos sobres, ahí van a estar los precios, va a estar todo para que vayan y pues compren, ¿no? Pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video esta vez es con Holecore, sí señor espero que les haya gustado muchísimo este video recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse y nos vemos en otro video adiós